El zapoteco, como muchos idiomas, comprende varias lenguas o variantes. Para dar a conocer el disashisa, es que todos los sábados de 5 a 7 de la tarde se transmite por diversas plataformas un seminario o webinar. Durante esta cuarentena iniciamos un, una, pues un webinar, que es, eh, le llamamos este, una serie de conferencias, ¿no? un seminario web, que le llamamos eh, pues, disashisa. Y la, ese seminario web pues, tiene la intención de, de abordar esta toda esta situación de que vivimos los zapotecos. Y originalmente pensamos en los zapotecos porque el zapoteco pues, tiene es un grupo de lenguas, no es un grupo de, de, pues, de, de, de pueblos, digamos, de naciones. Entonces este, nosotros nos, nos autodenominamos Bunishiza, y nuestra lengua se llama Dizashiza. entonces eh, la, este proyecto surge para eh, visibilizar esta, este grupo zapoteco esta lengua zapoteca que no es muy conocida Esta iniciativa civil apoyada por diversas instituciones formó parte del programa de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales a partir de esta experiencia sus creadores reconocen que falta trabajar en una metodología y materiales que les ayude en la enseñanza de la lengua Este trabajo pues me di cuenta que pues se requiere de otras disciplinas como la lingüística, la pedagogía, ¿no? la, la educación este, para desarrollar una metodología y crear un curso completo para la enseñanza de la lengua. Porque la, la mayor parte de las personas que enseñan una lengua indígena en internet, en YouTube, ¿no? en videos que hay ahí, pues eh, lo que hacemos es enseñar palabras, ¿no? Oh, pues hoy vamos a, a conocer este grupo de palabras, ¿no? Eh, palabras de la cocina. No hay una metodología, no hay una, un curso, digamos, este, eh, pues elaborado ¿no? para, para aprender una lengua, como cuando aprendemos este, lenguas extranjeras. Este esfuerzo busca visibilizar el Disa y contrarrestar el estigma del mal llamado Zapoteco del Rincón. El Zapoteco shiza que nosotros hablamos, es uno de los mejores conservados eh, en, en las lenguas apotecas y también, este, pues es de los menos conocidos y de los más eh, marginados eh, geográficamente, ¿no? Geográfica y social, económicamente, hemos este, pasado por, nuestra gente ha pasado por muchas situaciones difíciles, ¿no? En las escuelas este, prohibieron hablar las lenguas, ¿no? A mí personalmente me tocó en la secundaria donde... Estaba prohibido hablar el zapoteco y había que, si, si hablabas el zapoteco, había que pagar una pequeña multa por cada palabra que dijeras, ¿no? Entonces, este, pues hay todo un trauma ahí en nuestra, un, un trauma de nuestro inconsciente colectivo, en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestro, en, nuestra, en nuestro pueblo suiza y en todos los pueblos indígenas. El siguiente paso es buscar los recursos para continuar y crecer con el seminario y las clases de zapoteco, ya que han demostrado que tienen público interesado en sus materiales, no solo en el país, también en Estados Unidos. Noticias 22, Alberto Aranda.